A 52 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Loja, en Ecuador, se extiende el Valle de Vilcabamba, en donde se asienta un pueblo antino. Vilcabamba con sus ríos de aguas nutritivas, de magnesio y hierro, es famosa por albergar habitantes de larga vida, y por su clima privilegiado que muchos lo comparan con el verano de Francia. Sus noches despejadas, su vegetación exuberante, hacen de este pequeño valle un paraíso. nombre está compuesto por vilca que viene de Wilco, que es el nombre de un árbol con propiedades alucinógenas, lo consideraban mágico y sagrado, y bamba que significa pampa, por lo tanto vilca bamba significa valle del árbol sagrado. Actualmente el árbol está casi extinto, a excepción de algunas reservas en la zona. Vilcabamba se ha caracterizado por albergar gente de edades avanzadas, por lo que las ciudades cercanas lo conocen como el Valle de la Longevidad. Yo tengo 98 años. Mi papá duró 100, 130. ¿A qué se, a, a qué se debe todos esos largos años de vida aquí? comidas sanas años aquí usamos a serandajas, alvejas, trigo, zapatos, las carnes vivían sanas, antes, Ahora ya no valen ni las carnes ni nada, ni los, ni los huevos, ni no valen nada. Hoy se si come comies, uh, con todo el veneno. Claro. Pues una carne, señor. Entonces, no hay que, como nazca, y hay que inyectarlo. El lugar ofrece excelentes oportunidades para las caminatas y cabalgatas hacia las montañas que rodean el valle. La mayoría de viviendas está construida a base de tapia, adobe y madera, con patios interiores y amplios portales. Según los expertos en turismo, su gente es tranquila y amable, en su mayor parte dedicadas a la agricultura. Lo que llama la atención es que son ancianos centenarios los que diariamente realizan tareas agrícolas, como cualquier hombre de 45 o 50 años. Alguna vez a Vilcabamba se lo calificó como la isla de la longevidad, donde los cardíacos consiguen mejorar y donde vivir más de 100 años resulta cosa común. Algunos turistas atraídos por esta singular tierra se quedan a vivir, como el caso de Manfred, que vive en Vilcabamba por más de 29 años. ¿Edad? 70. 70 años. ¿Camina bastante? No. Un alemán que poco domina el español, pero sabe expresarlo a través de fotos. va trabajo. Ecuador? Inventar es Nos han ganado los tubichos, nos han ganado hasta el lado de las aguas. Para el, los extranjeros han ido a parar casas por la, la cordillera, debajo de las aguas, en las lagunas. Y han comprado tierras por ahí y han comprado, están construyendo casas buenas por ahí. Aún está por descubrirse qué tiene de especial Vilcabamba para ser uno de los pocos lugares en el mundo donde gran parte de sus habitantes pueden vivir más de 100 años.